Séptimo domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, lloren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntele la otra. El que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica.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 Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegos de su túnica. Porque con la misma medida con que miden serán medidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy es la continuación del domingo pasado. El fragmento tiene un tono didáctico en la línea de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Jesús expresa esta enseñanza dirigida muy directamente a sus discípulos. En la Sagrada Escritura, amar significa hacer el bien. En el Antiguo Testamento se manda hacer el bien solo a los buenos y se pedía castigos sobre los enemigos a los que obraban el mal. Sin embargo Jesús enseña que sus discípulos deben hacer el bien a todo, incluso a los enemigos y a los que los agreden y persiguen, imitando a Dios. No hemos de ser buenos solo con los amigos, sino con todo el mundo, y hacer que se comporten de modo contrario, pues todos somos amados por Dios. Nuestro modelo de referencia para amar debe ser Dios mismo. San Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envía a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Dice en la primera carta de Juan. Y Pablo dice, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Es decir, cuando todavía éramos como los que no le amábamos, Él murió por nosotros. La consecuencia nos los da el mismo San Juan, ya que Dios nos amó primero, amemos también nosotros. Por lo tanto, no debemos...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 Usano. Vamos a esperar a que nos amen En su carta a los romanos nos dice Con nadie tengan otra deuda que la del amor mutuo Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley Jesús nos invita a parecernos a nuestro Padre Celestial Que es compasivo con cada uno de nosotros Este es el mandamiento de Jesús Nuestra ley es el amor, la misericordia el cristiano solo debe amar, porque solo amando podremos ir hacia Dios, ya que Dios es amor. En la realidad de que cada uno sea misericordioso y generoso con los demás, sin hacer distinción entre las personas y sin juzgar a nadie, también experimentará la generosidad sin límite de Dios. Nuestra vida cambiaría y adquiriría otro color si aprendiéramos a amar, y sin esperar recibir. El hombre está llamado a amar, pero amar desinteresadamente. Si no lo hace en su vida, se abre un vacío que nada ni nadie puede llenar. Jesús nos dice, hagan el bien sin esperar nada. Aquí está el secreto de la vida, lo que puede devolvernos la alegría de vivir. El amor, la amistad, la solidaridad, el bien, el hacer el bien al pobre es algo gratuito que se ofrece sin esperar nada a cambio. Que el Señor los bendiga.